Sí. Entonces, bueno, eh, retomando un poco la idea general del sistema de la ciencia de Hegel, en el sistema de la ciencia se trata de hacer explícito, digamos, no solamente todo el método dialéctico, sino también, digamos, todo el contenido de la razón, que en última instancia, como decíamos, es Dios, va a decir Hegel, hay, hay, hay distintos momentos, la parte digamos que tiene que ver con la, la ciencia de la lógica, que es donde se trabajan todos los conceptos puros de la razón, es como si habláramos de Dios antes de la creación del mundo, o sea lo que es Dios antes de que se determine, antes de que se vuelva real, antes de digamos antes del Big Bang, ¿no? O sea, Dios como tal, como estructura lógica. Después, la segunda parte es la filosofía de la naturaleza. Y la filosofía de la naturaleza habla de cuando Dios se pone en la realidad. Es decir, cuando deviene real, cuando se determina, cuando se pone, cuando se explicita. Digamos, cuando empieza el Big Bang, ¿no? cuando empieza la creación del mundo. Y después, la tercera parte, que es la filosofía del espíritu, tiene que ver con la aparición del ser humano como conciencia y autoconciencia de toda esa realidad que ha devenido eh, y que ahora, digamos, se, se, se desdobla para comprenderse, para autocomprenderse y para realizarse. Entonces el ser humano en el sistema de la ciencia hegeliano tiene esa, digamos, tiene esa misión que es el permitir que Dios se conozca a sí mismo, que se realice y se goce, ¿no? En, esa, en ese conocimiento de todo, de todo el transcurso, de todo lo que es. Y la culminación de eso va a decir es la filosofía. Y la culminación de eso es Hegel mismo, ¿no? O sea... Hegel con su sistema de la ciencia estaría llevando a cabo una autoconciencia de lo que es Dios. Imagínense qué, qué pretensión tan grande. Entonces el método dialéctico, dice Hegel, es el método científico. O sea, no puede pensarse en realidad la ciencia al margen de este método. Es el único método verdadero, porque además es un método que no se distingue de su contenido, que no se pone, digamos, como algo externo. Digamos, no es que yo tengo el método, ahora lo voy a aplicar. No, se trata más bien de descubrir la figura lógica que está contenida en la realidad. Eso es, o sea, descubrir esa estructura racional en lo real. Descubrir lo real. Entonces, por eso, eh, el movimiento de los conceptos, va a decir Hegel, es el movimiento de lo real. Por eso, si, si lo tratamos de pensar de una manera muy sintética, lo verdaderamente real es el pensamiento. y Dios es pensamiento. Pensamiento que se piensa a sí mismo, que se realiza, ¿no? Y que se goza en ese pensamiento. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, eh, Hegel. Vamos a, a dar ahora como otro paso, que es eh, empezar a pensar qué significa este, esta crítica que lleva a cabo Marx del, pens del pensamiento dialéctico hegeliano. Porque si recordamos en el Capital, Marx dice... Que la dialéctica en Hegel está puesta sobre la cabeza y hay que ponerla sobre sus pies o sea, está puesta al revés y él lo que pretende con esa obra, con el Capital es poner la dialéctica sobre sus pies la pregunta ¿por qué Hegel no es no, ¿por qué Marx no escribe un texto que se llame, por ejemplo, Ciencia de la Lógica Crítica. ¿No? Sí, lo que quería hacer era criticar a Hegel. ¿Por qué escribe un texto que se llama El Capital? Crítica de las categorías de la economía política burguesa. O sea, ¿en qué sentido esa obra constituye una inversión ...del método dialéctico en Hegel. Esa es como la primera pregunta que tenemos que hacernos. Porque su respuesta no es una respuesta lógica. Su respuesta va a apuntar... ...al modo de, al modo de producción ...que nosotros vamos a decir... ...y reproducción de la vida. O sea, su respuesta se va a situar en otro lugar, no se va a situar desde el punto de vista lógico. Entonces, para poder, eh, digamos, in ingresar en este tema, hay que hacer como un pequeño preámbulo. Y es que, eh, como parte de lo que Hegel dice, todo pensamiento surge en un contexto. O sea, uno piensa a partir de, eh, del tiempo en el cual uno está inmerso. De alguna manera, la ciencia hace un recorrido que parte de la realidad, ¿no? se eleva al ámbito del conocimiento para poder explicar otra vez la realidad. Entonces, es un movimiento de alguna manera circular. Y va a decir Marx, eh, el problema no es solo que el método de Hegel sea un método invertido. El problema es que la realidad de Hegel es una realidad invertida. Esto es eh, de alguna manera un poco choqueante y vamos a, a, a tratar de explicar qué es lo que significa. Hegel parte y piensa a partir de un horizonte de sentido también, que es lo que nosotros llamamos la modernidad, el proyecto civilizatorio de la modernidad. ¿Dónde es que nosotros cachamos eso? ¿Cómo es que nos damos cuenta que Hegel no está pensando sin más la realidad, sino que está pensando desde este horizonte de sentido? lo vamos a, a ir encontrando, sobre todo en lo que tiene que ver con sus, eh, con sus desarrollos más dentro de la filosofía del derecho, por ejemplo, o de la misma epistemología en la fenomenología del espíritu. Eh, por ejemplo, cuando Hegel dice, vamos a, vamos a hacer que el que una conciencia natural, cualquier ser humano, puede elevarse a la razón, decíamos, ¿no? Porque de eso se trata. O sea, si todos nos elevamos a la razón, ahí todos vamos a estar en consenso Es más, se acaba la discusión. Si todos llegamos a ese nivel, estamos en el nivel de la verdad. Ya no hay discusión posible. Entonces, la cosa es cómo nos elevamos hasta allá. Entonces, en este camino que él empieza a desarrollar, él dice, bueno, voy a partir... De, eh, de la conciencia natural de cualquier ser humano común. Entonces dice, bueno, hay una conciencia que quiere conocer. Quiere conocer y se acerca a un objeto. Y entonces dice, bueno, a ver, yo voy a tratar de conocerlo. ¿Cómo es? Bueno, es así, es, eh, me aparece de este color, este, tiene esta forma, ¿no? O sea, trato de describirlo para ir remontando ir expresando el contenido de este objeto sin embargo ahí Hegel no se da cuenta y la mayor parte de los lectores tampoco se da cuenta de que ese comienzo es de un comienzo moderno porque Hegel se está situando como un sujeto frente a un objeto y eso no es una conciencia de un ser humano común. Eso es una conciencia moderna. Entonces ahí encontramos, digamos ya, eh, un problema en Hegel. Si nosotros le aceptamos ese primer paso, aceptamos ya todo su método dialéctico. La cuestión es, ¿y si no lo aceptamos? Y si planteamos, otro comienzo. Entonces aquí nos podemos situar, por ejemplo, eh, dentro de los pueblos originarios. Los pueblos originarios nunca están frente a un objeto. Siempre están frente a otros sujetos. Entonces si tratamos de pensar un método de conocimiento en donde lo que tengo enfrente no es un objeto, sino que es un sujeto, pero miren qué cosa. El método de conocimiento se me vuelve una ética. O sea, la epistemología se me vuelve una ética. Esto es un cambio de paradigma completo. Y podríamos desde ahí desarrollar toda otra idea de la fenomenología del espíritu. Completamente distinta. Pero casi todo el mundo se traga ese primer concepto, o sea, ese primer eh, momento de la conciencia que se sitúa frente a un objeto. Y entonces ahí nos lleva ya Hegel en todo su método dialéctico y nos lleva hasta el punto de aceptarle que Dios es pensamiento. Pero ¿qué pasa si nos situamos entonces desde otro lugar? Desde una conciencia que se halla frente a otra conciencia. O sea, nos sale otra epistemología completamente distinta y nos va a salir también otro método dialéctico. Entonces, Marx va a ser muy interesante porque nos va a decir el método dialéctico de Hegel es, un, es el método propio de la sociedad moderna es el método pertinente al proyecto civilizatorio de la modernidad. Pero entonces esto quiere decir que se podría construir un método de otra manera. Y ahora, ¿por qué está de cabeza? Entonces, si está de cabeza, el método, en realidad, lo que Marx nos está diciendo es que lo que está de cabeza es la realidad. ¿Y qué es lo que nos interesa? ¿Cambiar el método o cambiar la realidad? Cambiar la realidad. Entonces, recordemos la onceava tesis de Feuerbach. O sea, los filósofos se han eh, dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. Entonces, no nos interesa plantear un método crítico, dice Marx. Nos interesa transformar la realidad, transformar las relaciones que hay en la realidad. Las relaciones de explotación y de dominación. Entonces lo que hay que poner sobre sus pies es la realidad. ¿Y cómo lo vamos a poner sobre sus pies? Entonces ahí comienza el capital. Entonces, vayamos a ver cómo empieza eh, estos, primeros, este, estos primeros pasitos que da Marx en, eh, en el desarrollo de las categorías. Entonces, la primera, la primera categoría que nos aparece es la mercancía, decíamos. ¿no? Entonces, la mercancía, dice Marx, tiene valor de uso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidades, necesidades de la vida, necesidades que son, eh, por una parte, de la corporalidad, pero también necesidades de la fantasía, ¿No? Hay distintas necesidades porque el ser humano reproduce su vida humanamente. No la reproduce nada más como eh, de manera física. Digamos, no comemos nada más vitaminas, minerales y proteínas. Comemos con una intencionalidad, comemos con cultura, comemos con espiritualidad. Y yo siempre pongo el ejemplo de qué pasa si alguien me pide comida y yo agarro el plato de comida y se la tiro al piso. Tiene las mismas minerales, proteínas, vitaminas en el piso. Pero es indigno, ¿no? O sea, el ser humano que, se, que por, por hambre se va a comer la comida del piso, va a quedar insatisfecho. Porque no solamente comemos con el estómago, comemos también con dignidad, con espiritualidad. Comemos humanamente. Entonces, cuando Maros nos habla de la mercancía, nos señala no solamente, digamos, el contenido de la mercancía como tal, sino que inmediatamente lo relaciona con la vida. El valor de uso, ¿por qué es valioso? Porque me satisfacen necesidades de la vida. Y ahora vamos a ver qué es el valor de cambio, ¿no? O sea, y otra vez, si se fijan, él utiliza de alguna manera el mismo método penetrando en la mercancía, ¿sí? O sea, yendo al interior, encontrando las relaciones que hay al interior de la mercancía. No es de que, que brinca de la mercancía, ¿no? A otro concepto que se le ocurre contrario, ¿no? Se trata de penetrar al interior de la mercancía. Entonces... El otro concepto que encuentra es el valor de cambio. Y el valor de cambio, ¿qué dice Marx? Es también vida. Vida objetivada, o sea, vida que la persona que ha trabajado, ¿no? Ha depositado, ha puesto ahí, la ha coagulado, es sangre, dice, ¿no? Es un coágulo de sangre, el valor. Entonces, eh, si nos damos cuenta, el valor de uso está ligado a la vida, el valor de cambio está ligado a la vida. Entonces el modo como va a ir trenzando Marx los conceptos en el capital ya no va a ser solamente yendo como al interior y encontrando el pasaje de un concepto a otro, sino que Marx Va a ir pasando de un concepto a otro y eso lo va a anclar a la vida. Y va a volver al otro concepto y lo va a anclar a la vida. ¿Sí? Entonces, Hegel en eso es mucho más sencillo. Porque Hegel va pasando de un concepto a concepto al interior. Pero va pasando de un concepto al otro. Pero en vez Marx, ¿no? Marx va a pasar de un concepto a la vida, después al otro concepto a la vida, ¿sí? Entonces va a ir anclando el pensamiento y eso significa poner la lógica, poner el método sobre sus pies. ¿Por qué tiene sentido todo lo humanamente eh, ante los ojos? ¿Por qué tiene sentido para la vida. Eso es, es poner la realidad sobre sus pies. Y ahora, ¿qué va a pasar con el capitalismo? Esto es muy interesante. Porque entonces vamos a empezar a entender cómo funciona la lógica de Hegel y por qué es tan envolvente y por qué enamora. La lógica de Hegel... Funciona muy bien para entender cómo funciona la modernidad. O sea, la lógica de Hegel es la lógica de la modernidad. La lógica de Hegel es la lógica que, se va, que va a utilizar el capital para encubrir la explotación y la dominación. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Rebobinemos. Eh, una cosa es ver el capital desde los ojos del capital. Y otra cosa es ver el capital desde los ojos de la crítica al capital. Marx, el desarrollo que va haciendo de la crítica de las categorías de la economía política burguesa, es una lectura crítica, y por eso tiene que hacer ese anclaje a la vida. La vida es lo que le va a dar el piso, lo que le va a dar el criterio de discernimiento para descubrir dónde está la explotación y la dominación. Pero la lógica, pero el capital también se puede leer desde los ojos del capitalismo. Y ahora, ¿cómo nos aparece desde los ojos del capitalismo? Entonces dice el capitalista bueno. Yo tengo aquí un capital, voy a invertir, ¿no? O sea, ponen dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Paga salarios, ¿no? A ver, tú, trabaja, ¿no? O sea, como si fuesen momentos al interior de la producción que el capitalista está poniendo, ¿no? O sea, pone como todos los materiales sobre la mesa. Entonces, tú me vas a trabajar ocho horas, ahí está tu salario. Listo, te he pagado. Es más, te voy a pagar un poco más para que no digas, ¿no? ¿No? Y entonces el capitalista siente que paga efectivamente el trabajo. Después paga la materia prima. ¿Cuánto cuesta? Listo. Ahí está. ¿No? Ahora, que comience la función, ¿no? Entonces comienza el proceso de la producción. Se produce la mercancía. No, el producto se lleva al mercado. Ahora aparece la mercancía, se vende. Y entonces al final del proceso de la producción y de la circulación, el capitalista recibe un plus, un extra. ¡Milagro! no O sea, él puso 10 pesos y recibe 15 pesos. Entonces, para el capitalista, ese es el milagro de la producción. Y lo puede explicar con muchas teorías. Por ejemplo, puede decir que el riesgo que sufrió por haber puesto su dinero en juego, al final le retribuye ¿no? con ese milagro este, al final del proceso. Y lo puedo explicar de muchas maneras, ¿no? No, porque la tierra, o sea, y ahí están, digamos, todas las teorías que prestan servicio al modo de producción capitalista, que van a ofrecer distintas versiones de dónde sale, pues, este milagro al final del proceso. Pero va a decir Marx, a ver, a ver, a ver, aquí hay gato encerrado, ¿no? O sea, vamos a ir viendo paso por paso dónde es que se crea ese milagro. Y entonces en la lupa, ¿no? Va a decir Marx, a ver, aquí hay, ¿dónde se da la creación del valor? Se va a dar con las puertas cerradas. En, el, en la empresa, en el momento en el que el trabajador está trabajando con la materia prima, ahí es donde se produce un extra, es el valor. Ahora, eso lo paga el capital. Iba a decir Marx, ¿no? Esa facultad de creación de valor no la paga el capital porque esa facultad la tiene el ser humano en sí mismo como un don de la vida. Iba a decir Marx, el ser humano puede producir más de lo que efectivamente consume. Y esa es una cosa como, esa sí que es un milagro, pero ese es un milagro de la vida. Porque no solamente lo tenemos, digamos, los seres humanos, sino que es un milagro de la vida. No todas las semillas de un árbol se van a convertir en árbol. No. La mayor parte de las semillas se donan para reproducir el medio en el cual ese árbol va a crecer. Es decir, en la lógica misma de la vida hay esta, esta lógica de la donación, del dar, de producir más de lo que efectivamente se consume. Y eso pasa también al ser humano. Tenemos también esa capacidad. Entonces, lo que se le paga al trabajador no es lo mismo que lo que ha producido. Ha producido un plus que no se le ha pagado. ¿Y cómo se llama el trabajo que no se paga? Va a decir Marx, robo. Si no lo has pagado, perdón, pero eso es robo. O sea, tú tenías que haber pagado todo lo que se produjo, pero si pagas todo lo que se produce, pues no hay ganancia. El capitalismo no tiene sentido. El capitalismo tiene sentido porque encubre con la figura del salario, que parece muy justa. Tú Trabajas ocho horas y es más, te subo el salario. Pero dice Marx, si los trabajadores entendieran esto, se darían cuenta que lo que hay que pedir no es un aumento del salario. Lo que hay que pedir es una abolición del salario. ¿Sí? Entonces Marx está produciendo esta obra para mostrar dónde está el misterio del robo. Para llegar a la conciencia y transformarla. Entonces se trata de poner, ahora sí, la realidad sobre sus pies. De decir, ¿para qué producimos? Y todo modo de producción es también un modo de reproducción de vida. Entonces, el capital no solamente va a producir mercancías. Cuando hablamos de modo de producción, y por eso yo siempre digo, y de reproducción, para que se entienda mejor, porque es en ese sentido en el que Marx lo está pensando. Un modo de producción no es producción de mercancías nada más. Se produce la mercancía, pero se produce también al consumidor y tan importante es producir a uno como el otro. Porque si solamente producimos mercancías y no hay quien las consuma, pues tampoco es sistema posible. Entonces necesitamos reproducir todo el sistema de vida, ¿no? Enajenado, fetichizado, todo lo que se quiera, pero necesitamos producirlo completo, porque si no no funciona. Necesitamos producir objetos y necesitamos producir sujetos. Vamos producir objeto para el sujeto y sujeto para el objeto. Y entonces hay una correspondencia y hay una garantía de la permanencia del sistema. Por eso, el modo de producción capitalista va acompañado de este proyecto civilizatorio de la modernidad, que es el que produce la subjetividad. Entonces, fíjense, vamos a volver ahora a... ¿Cómo comienza Marx su obra? Y él dice, con esta obra lo que yo me propongo es sacar a la luz cuál es la ley económica con la que se reproduce la sociedad moderna. Casi nadie se da cuenta de esto O sea, el capitalismo es el modo en el que se reproduce la sociedad moderna. O sea, son los dos lados del sistema. Y tan importante es uno como el otro. Y ahora, ¿la sociedad moderna en qué consiste? En la producción de individuos. ¿Y por qué la producción de individuos? Y ahora van a ver que todo empieza a cazar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver a Hegel... Todo lo que produce Hegel en su sistema de la ciencia es para producir verdes. Toda su filosofía del derecho, ¿con qué comienza la filosofía del derecho? Comienza con un individuo y este individuo es propietario. Y es propietario privado. Y dice, y este propietario privado se hace real, se hace persona cuando pone su voluntad en la acción. Entonces ahí tenemos el sujeto-objeto, que en, el, en la teoría del conocimiento nos aparece como sujeto frente a un objeto que se quiere conocer, pero en la filosofía del derecho nos aparece como sujeto frente a la naturaleza que se apropia. O sea, hay una correspondencia entre esta idea epistemológica y esta idea política y del derecho. Y toda una eticidad que acompaña a todo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos los individuos modernos? Nos relacionamos a través de nuestro propio interés. O sea, yo busco mi propio interés. ¿Y esto les recuerda algo? ¿Cuál es el contenido del concepto C? El contenido es la autorreflexividad. O sea, un contenido que vuelve sobre sí mismo. Ese es el contenido de la subjetividad moderna, Se vuelve sobre sí, o sea, es autorreferente. O sea, yo soy la referencia y la medida de todas las cosas. Y entonces cuando me relaciono con el otro, lo instrumentalizo, lo cosifico, porque estoy viendo qué le puedo sacar, para qué me sirve a mí. No es que yo me encuentro con la otra persona, ¿no? Me pongo al servicio, no. Es que lo veo con ojos de cómo lo puedo instrumentalizar para que me sirva a mí. Porque yo soy el Señor. No, es una conciencia del Señor. Del Señor de la tierra, ¿no? Del Señor propietario. Y entonces, si todos somos individuos, y todos tenemos esta conciencia, ¿Cómo se da la relación entre personas? Marx va a decir, esa es la relación social. La relación en la cual todos nos cosificamos unos a otros. Nos instrumentalizamos unos a otros. Y entonces necesitamos del contrato. ¿Por qué? Porque el, el contrato garantiza. Nos garantiza que mi interés se va a cumplir independientemente del tuyo. Bueno, ponlo ahí también por escrito. Pero mi interés se va a cumplir. Y esa es la razón. Entonces, estas relaciones sociales, que va a decir Marx, son propias del capitalismo, son relaciones posibilitadas. No son relaciones humanas. La relación humana, en esencia, es común pero para eso hay que poner la realidad sobre sus pies. Entonces ahora se ve clarito, ¿no? O sea, la lógica de Hegel nos sirve muy bien para entrar en la lógica del capital, justificarlo, comprenderlo y naturalizar todo, naturalizar la dominación, naturalizar la, el contrato entre privados. Entonces todo pareciera muy natural todos somos modernos. Todos somos egoístas. Claro. Entonces dice, dice Marx, esa es la realidad puesta de cabeza. Entonces, si hay que poner el método sobre sus pies, es porque en realidad lo que hay que poner sobre sus pies es la realidad. ¿Sí se entiende? Bueno. Listo.